Dejemos de perder el tiempo y vámonos de aquí Que no me importan los cabrones que estén tras de ti Tú sabes que no me interesa siquiera morir Ellos saben que tengo lo mío y te quiero a ti Que si no los parto, yo soy el principal Ellos son del reparto Si me dices que pienso, su opinión no comparto Lo único que yo quiero es tenerte en mi cuarto, baby Porque hasta te sueño Estás conmigo cuando yo me prendo un leño Sentado en la playita, estilo caribeño Que tú te sientas libre, ninguno es tu No te prometo algo serio pero hay variedad Un poco de lo que tú quieras y comodidad En realidad tengo mucha habilidad tú Te mueves con las olas y se me pasan las horas Creo que estoy leyendo tu mirada Tienes ese estilo de que no te importa nada Vamos disfrutemos la velada Porque no sabemos si llegamos a mañana Que de mí nadie te diga nada No estamos en kilos ya estamos en toneladas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 que hace tiempo que no nos vemos Y lo que sea yo hago por ti Mato el que te vaya a molestar Para que nadie te busque yo te cambio de lugar Créeme que no he venido a jugar Yo ya estoy grande para juegos y también para dudar Dejemos de perder el tiempo y vámonos de aquí Que no me importan los cabrones que estén tras de ti Tú sabes que no me interesa siquiera morir Yo saben que tengo lo mío y te quiero a ti que,